Hay que decir que eh, Flow no ha venido aquí, es la primera no. que viene. Ya le dije ya que el lugar impresiona un poco. Y bueno, como están viendo, pues estamos por este pasillo que es bastante inquietante y súper creepy. Aquí tenemos a Flow. Hola. Hola. ¿Está bien, Lowey? Me duele la rodilla, pero sí. Lowe tiene cara de acojonado, ¿no? ¿eh? cara de que. Ay, lo que vas en el centro. Tiene cara que va a aparecer aquí el chupacabras o algo, ¿eh? Cállate, Bordi, que no tengo nadie detrás. ¿Te imaginas? Cállate, Bordi. Cabras, el sirpón, sí, un estrés no, sí, pero mejor. Esto es un túnel animal. Izquierdo... ¿Un zombie, Lowe? No. no. Vale, vale, vale, vale, que son bromas. No. Que son bromas. No. Que son bromas. Ay. Recuerden, tío, que Lowe le tiene pánico a los zombies. Ay, Allí, hasta allá vamos, que era broma Chivo, Bien, ya Si ya se ya va ya a poner, ya poner ya así, ya se lo comen, rápido Dios, Dios mío, vamos Chivo Ay, A ver, el objeto tiene que estar por aquí porque... ¿Estás apoyado con sí, eso, loco? Porque... A... Miren, chicos, en el suelo también, por si acaso Joder, ¿Sí? oh, Dios mío, oh, Dios mío. ¡Ay, Dios mío! cosa! Oye, pues está bastante limpio ¿verdad? Sí. A ver. ¿Comparado a otro sitio? Me acuerdo que aquí había una cabeza de gallina. ¿te Chío. Sí. Colgada aquí. Chío. Está bastante espesa. Mira ¿Eh? ¿Qué? ¿Triángulo? Sí, sí, sí, mira, vete porque como te quedas mirándolo... No... Sí, siempre. Siempre. sí, sí. Son... siempre con nosotros. Pero porque se enfoca en la cámara, ve Es un, un, poco, a ver, sí. parece un túnel al infierno esto, ¿viste? Sí. sí. ¿Y por qué hay camino? No sé, porque hay... Por el enfoque de cámara, no lo ves, ahora, ahora. Vale. Pero es un túnel esto hasta el infierno. ¿Qué pasa, a Bordo? La última Se loco, no sé, tío, me da un animal o algo, tío. Dios. Me cago en una mierda, tío, quita, tí, quita, tí, quita, quita. Oh, huele muy mal. Por aquí? Huele muy mal. Creo que era un animal eso, eh. No sé, no sé exactamente qué era, pero tenía pinta. El pobre, no se metió aquí, no sé. Cuidado con eso. No sé, ¿eh? pero a esta zona recuerda huevos que hacen en rituales, ¿vale? Oh. Y a lo mejor cogieron al pobre animal y a lo lo que le hicieron. Yo, pero ¿Qué? No, pero no. No, no. El animal es hicieron no ahora pequeño. Pobre. No sé, pero aquí era mi recubro, loco. Me siento un poco... ¿Como por aquí, loco? Creo que aquí estaba... ¡Ay! ¡Escucha, ay, escucha, ay, escucha! Shhh. Bueno, pues, dame de nuevo, ¿por sí, un poquito? Bueno, aquí, eh, bueno, los soldados ponían lo que es la ametralladora y eso. Sí, pero aquí no vale? había niños. Aquí disparaban, ¿vale? A los barcos o, yo, bueno, a la, la zona de esta. Escucha, escucha. No sé, tío, pero Estoy asustado. Me quiero ir. No, mira. Espera. Tío. Oh, tío. Sí. Oh, tío. no ¿Qué haces? ¿Qué no no sé, que sí, Flo, que me llama algo, tiro, que sí, no, algo no, tío. No sonido, que No hay zombies ni nada. Que hay zombies, Flo. lo cuando bajaba la escalera Me cago Aquí por ahí, mira, Flop, qué aponte es? aquí Esto es un mapa ¿Qué coño? Es símbolo? ¿Hola? Yo qué sé. ¿Qué huele? ¿Verdad que es por eso? ¿Por qué huele Sí, tan mal? Que... El por está por aquí, creo. Lo he encontrado. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué ¿Y si es mentira? ¿Qué has encontrado? Cuidado con eso el suelo, hija. ¿eh, ¿Qué has encontrado? ¿Qué? ¿Pero esto qué es esto? ¿Qué? ¿Qué coño has encontrado? ¿Qué? ¿Está ahí? ¿Qué? ¿Es suyo? Creo que tiene los objeto, flu, vamos, vamos. Creo que tiene el puto objeto, vamos. ¡Tranquilo, tranquilo, tranquilo! atrás! se está atrás! ¡No! deja tengo. No tengo. No tengo. No tengo. ¿Qué hace? Perdóname. ¿Cómo que perdóname? No sé sea, está loco, ¿qué está diciendo? No, pero, estoy... no! vete. Pues te damos entre los tres, ¿eh? Maestro Sori, ¿Qué hace? Maestro Sori, lo siento mucho, dice. ¿Qué hace? ¿Qué tiene, ¿Qué tiene ahí en la mano? ¿Eso qué es? Me He perdido en mi misión. ¿Qué? ¿Que ha perdido la misión, dice? Me ¿Qué? He Algo. Tiene una puta pastilla. ¿Qué hace? ¿Sí? Oye. ¿Dónde ¿Sí? va? No puede ser. Ojo que. Ojo. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¡Ey! ¿Qué? ¿Que se tomó una pastilla? ¿Que se tomó una pastilla? ¡Se ha matado, joder! ¿Qué? ¿Qué coño? ¡Se ha matado, Flow! Se ha tomado una puta pastilla. Toma. ¡Ey! ¿Lo viste? ¡Ey! Quieto, ¿vale? Quieto. Te voy a quitar la máscara. ¿En serio? Para ver quién es. Joder. Joder, ¡Oh, tiene la cara toda reventada. Yo? Tiene la cara toda reventada. ¿Qué coño ha ¿sí? ¿No Hay que llamar a la policía. ¿Qué coño? Vámonos. ¿Cómo lo vamos a dejar aquí? Pues que se lo buscó. ¿Sí? Chao. ¿Y ¿qué le explicamos? Déjame pensar, ¿vale? ¿Qué te explicamos? No sé, no te. Cortamos la y, y pensamos rápido. Vale, vale, cortamos. Eh, a la policía. Pero, la policía. No sé, tío. La policía? la policía, mira, mira, mira, mira, está aquí muerto, tío. Hay que llamar a la policía, a mí no me jodas. ¿Qué coño le o sea, vas a contar, tío? ¿Qué yo te voy a contar? Que, que, que, que, que, que es un loco y que... Yo qué sé, tío, no sé. O sea, yo no lo entiendo, tío. No sé. Es que no sé qué... Echa yo... no sé, o lo enterramos. Lo enterramos. No lo sé, tío. No sé, pues dime, dime, no sé, dime. Pues entonces este vídeo no lo puedes subir, no, nos vamos a enterrar un cadáver, tío. No, lo cortamos, lo censuramos, pues, ya, ya está. Chido. ¿Qué hacemos, gordo? ¿Qué hacemos? Pues nada, no, vamos a tío, el cuerpo y ya está ah, es que me caigo. ¡Ey! ¿Qué? ¿Estaba aquí? Pero... ¿Eh? ¿Qué? Se ha evaporado ¿Qué? Se ha evaporado... A ver... Vale, lo único... Lo único... Lo único que estoy pensando, Lowe... Lo, lo único que estoy ahora pensando ahora mismo es que Claro que no sea un ser, un ser realmente como nosotros Sea de otra dimensión y al morir se haya evaporado Ha sido o de su dimens otra dimensión Es la, la única paranoia que me entra a mí en la cabeza Entonces, no no sé, mira, cortamos Vamos a pensar todo esto bien Cortamos no sé, que, tengo que tengo que encender la vela y a ver, a ver lo que pasa, ¿vale? Vale Venga